Bueno, preste mucha atención porque esto es un artículo que ha escrito un eh, editorial de eh, el diario Avia.pro, en el que dan a conocer que un eh, ex general de los unidos eh, da cuenta de que se estaría preparando un evento o una acción por parte del bloque militar contra rusia es decir la alianza se estaría preparando para intervenir en rusia según el coronel malvichuk dice que la agrupación de la otan está aumentando en las fronteras con rusia este artículo dice que la alianza está considerando opciones para invadir a la federación y esto fue anunciado por un ex oficial de las fuerzas especiales un ex oficial de inteligencia participante en la guerra de Afganistán, aquí mencionan al coronel retirado Anatoly Matvichuk. Según Matvichuk, en este artículo del diario Avia.pro, la dirección principal de la invasión sería occidental, es decir, Bielorrusia, Smolensk. Moscú. Al mismo tiempo, la invasión desde el lado de los estados bálticos y demás son direcciones limitadas, que son de acceso muy difícil, señaló el ex oficial de inteligencia, agregando que están considerándose todas las opciones, pero la dirección más peligrosa que acaba de decir este fu ex funcionario, hipotéticamente, hipotéticamente, dice que se está preparándose para tal opción, pero también están listos para rechazar, porque existe esta tal amenaza dijo Madbichuk al medio el coronel retirado destacó que la OTAN estaría ampliando su agrupación en las fronteras con Rusia señalando que el bloque tiene la tarea de aumentar la agrupación de tropas en la frontera con Rusia a 300.000 aumentando el número de tropas nacionales en los países miembros del de bloque recordando que Polonia también está desplegando sus tropas Alemania lo está aumentando a través de la Bundeswehr, al mismo tiempo la primera división mecanizada del ejército del norte que ha desplegado hacia Europa 101 divisiones de asalto aéreo a Rumania y 82 divisiones aéreo transportadas a Polonia, dijo el ex funcionario. El ex oficial Matvichuk de inteligencia explicó por qué las tropas del bloque aún no han cruzado en la frontera con Rusia, porque dicen que no hay signos de una fase activa de preparación para la intervención de la Federación Rusa a través de la alianza. Además, dice que es muy problemático porque primero deben de superar un grupo de amortiguamiento como el que tiene en Bielorrusia y sin invaden el territorio bielorruso, Rusia como su aliado, como un estado de la unión, estaría utilizando todo su poderío militar para repeler sin acciones y restricciones. Entonces, ¿qué estarían pensando los miembros de la OTAN sobre esto? Agregó el funcionario Matvichuk, que está poniendo en bueno tela de juicio o está exponiendo sus razones por las cuales da a conocer que se estaría preparando alguna acción en contra de Bielorrusia para tomar posiciones la OTAN en algún futuro, porque esto es hipotético, para poder invadir a Rusia. Eh, que se, Esto ya se estaría eh, prácticamente gestando por parte del de bloque militar. Es este artículo que aparece en el diario Avia.pro.